Existen diversas teorías, relatos y leyendas que hablan sobre gigantes en la antigüedad, por lo que he decidido crear una serie de videos sobre las historias de estos seres y así crear una biblioteca de cada uno de los gigantes que se dicen moraron por el planeta. Hoy iniciaremos con el Habdua, el gigante de la Patagonia. Estás entrando a Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack, investigador. Larkemo. La historia inicia cuando Fernando de Magallanes llegó a las costas patagónicas entre 1510 y 1520 en la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Paso que hoy lleva su nombre. Pero aquel viaje no solo sirvió para hallar el afamado estrecho, sino para colocar a esa parte del mundo como uno de los epicentros de vida gigantesca. Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes, escribió en la bitácora de viaje. Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Los llamaron patagones. Algunos historiadores aseguran que la nominación proviene del tamaño desmedido de sus pies. Por esto la Patagonia quedó marcada por esta leyenda. Y hay una historia en particular que coloca a esta región del mundo como la progenitora de un fenómeno irrepetible. Capdua, el gigante de dos cabezas. La realidad es que no hay ningún documento fidedigno de época que ayude a comprobar la procedencia de este ser y su existencia o aparición. Lo que se sabe de este gigante se basa en dos historias. La primera cuenta que, aunque tenía más de 12 pies de alto y dos cabezas, Cap fue capturado en 1673 por marineros españoles y mantenido cautivo en su nave, atado a un mástil. Los constantes azotes y golpes de los españoles lo incitaron a romper sus cadenas e intentar escapar. Pero durante la batalla, fue asesinado por una lanza que le atravesó el pecho. Los sucesos siguientes no son claros, pero sus restos momificados fueron finalmente llevados a Gran Bretaña, donde fue exhibido como fenómeno de feria y presentado en diversos shows de horror. Después de ser exhibido los siguientes 45 años en North Somerset, Inglaterra, el viejo cap Dua fue adquirido por Thomas Howard en 1959, para después terminar en Baltimore, donde hoy en día aún se puede encontrar entre una colección de rarezas en un museo llamado Bob's Eye Show, propiedad de Robert Gerber y su esposa. Gerber cuenta una segunda historia sobre este gigante. Asegura que fue encontrado ya muerto en una playa con una lanza en su pecho. De acuerdo con esta versión, su procedencia sería en Paraguay, donde los nativos momificaron su cuerpo y lo adoraron hasta que George Bach, capitán de la goleta británica Olive Branch, conoció la historia y se robó el cadáver para transportarlo al Reino Unido. En 1914, después de pasar de una feria de espectáculos a otra, los restos terminaron en el muelle Birnbeck en Weston, Reino Unido, donde se exhibió por 45 años hasta que Lord Thomas Howard compró los restos en 1959. Aquellos que han visto al gigante en el museo afirman que no hay costuras visibles que concluyeran que se trata de un trabajo de taxidermia. ¿Pudiera ser entonces un gigante de dos cabezas real? Por insólito que fuera, Cap no fue el único gigante que surgió en anécdotas del siglo XVII. El capitán holandés, Selvat de Wer, describió un incidente en el que él y su tripulación presenciaron una raza de gigantes mientras pasaban por el Estrecho de Magallanes. Vieron siete grandes e inusuales canoas acercándose amenazantemente a sus naves. En su interior había gigantes desnudos de piel rojiza y pelo largo. Su postura y comportamiento eran agresivos, por lo que el capitán dio la orden de alejarse de esa zona. También hay varios documentos del mismo periodo que aseguran la existencia de gigantes. Una de estas escrituras es el Códex Ríos, también conocido como Códex Vaticano. En él encontramos una intrigante ilustración de una página completa donde varios guerreros aztecas superan y ejecutan a un hombre gigantesco. Las anotaciones proporcionan el nombre del gigante, Kinametzin, del cual hablaré en otro capítulo. Este relato y muchos otros apoyan la teoría de que el continente americano fue hogar de una antigua raza de gigantes pelirrojos. Cuenta la leyenda que estos gigantes vinieron de una isla distante cruzando el océano en balsas, cuando un cataclismo destruyó su tierra natal. Si vives en Estados Unidos o tienes la posibilidad de ir y te gustan estos temas, date una vuelta por la tienda de rarezas Bob's Science Show a visitar al único gigante de dos cabezas, Cap Dua. Si te gustó este video compártelo en tus redes sociales, déjame un comentario y mira mis anteriores videos, pronto subiré la historia de otro gigante. No olvides suscribirte a este canal.